Eh, queremos agradecer a los mocanos, eh, que lo tomamos de sus redes sociales, este video. La señora lo subió ella, o sea, el video lo subían también los mocanos, pero la señora está pidiendo que se haga viral y nosotros quisimos contribuir. Y muchos me dirán, no, porque soy un delincuente. Miren, es una madre, como ella lo expresa, y la única forma y el único recurso que tienen ahora eh, las personas de escasos recursos, porque no pueden pagar quizás eh, un medio masivo, es las redes sociales. Esa señora dice que tiene su único hijo y que ha hecho todo, que, o sea, que quedó viuda y que su esposo murió a los nueve días de nacer eh, eh, su niño. Y que lamentablemente, madre soltera, ha hecho de todo, lo ha llevado a diferentes instituciones y ha querido que su hijo tome el camino correcto, pero el hijo es un delincuente, es un ladrón y ella lo reconoce y el hijo se ha robado varios motores, o sea, un, un delincuente, un antisocial pero ella como madre lo dice y a mí me dolió que está haciendo todo lo humanamente posible por rescatar a su hijo y está pidiendo ayuda entonces el gobierno ahí es que tiene que vestirse de humildad señor presidente, Raquel Peña funcionario de este gobierno e ir en ayuda de esa señora porque es su único hijo y ella está pidiendo a Grito que le ayuden porque su hijo tiene un problema que es delincuente. Ella lo sabe, ella no lo está tapando. Y ella misma fue y entregó el motor. Y, y, y, y dice ahí en ese video que llevó a la policía ¿eh? para recuperar tres motores más que su hijo se había robado. Entonces, miren, ojalá yo, ojalá alguien me ponga en contacto con esa señora. Y, y, y hacer una campaña porque ¿ustedes saben por qué yo lo hago? porque como esa señora hay muchas madres unas que son platreras, que saben que el hijo está robando y le cogen los chelitos cuando el hijo llega mami toma este celular mami toma esto sabiendo que es fruto de robo y atraco esa no esa es que darle una peli y mete la presa igual que su hijo pero cuando una madre así desesperada dice me van a matar al muchacho porque lo quieren oiga lo que ella dice y eso es verdad eso se da en este país que sueltan a los delincuentes cuando están hartos de ellos Y lo matan Cuando ya sea delincuente Significa un problema para la misma policía Porque hay policías Que tienen bandas de delincuentes Eso es verdad, eso se ha denunciado Eso es un, eso es un, un secreto A voz populi Porque ahí están lo, la muestra cuánta banda eh, de atracadores Y de ladrones Han agarrado que están involucrados policías Ahí están ¿Cómo se dice, googleelo para que vea todas las informaciones que le salen de, de miembro activo y ex agente de la policía Hay policías serios Hay policías que están dejando el forro por este país ¿Eh? Hay policías que están dejando el forro Su vida y De ahí recientemente asesinaron a un pobre policía Que no estaba en servicio pero fue a visitar un atraco Y lo mataron Y lo mataron Hay policías serios que se puede confiar, pero hay otros que son delincuentes, como hay, seres, hay jóvenes que son serios y hay otros delincuentes. Entonces esa madre me partió el alma cuando vi el video, de verdad que sí, porque como ella, en esa situación hay muchas madres, que lamentablemente son madres solteras, viven en, en sectores populares que muchas veces, por más educación que tú le des en el seno de tu familia, pero el amiguito en el barrio las relaciones, la desesperación económica de nuestra juventud, muchas veces falta de apoyo, falta, que, que siempre he dicho, falta de orientación. Porque hay jóvenes que porque el hecho de que tú vives en un barrio, tú no tienes a ser delincuente. Es falta de orientación y de oportunidad que te diga, mi hijo, es hey, por aquí, por aquí, por aquí. Y que tú veas que sí, que es verdad, que ese camino derecho es duro, pero es más satisfactorio al final. Pero esa madre está pidiendo ayuda. Ayúdenme, no lo suelten. Llévenlo a un centro correccional, eh, rehabilítenlo, aconsejenlo. Entonces, el presidente de la República, primera dama, hagan un ejemplo y cojan a ese muchacho y quíteselo a la delincuencia. Eviten que lo maten. Porque eso sería un ejemplo para muchos jóvenes que hoy en día andan en la calle, que me están viendo levantándose ahora, oye Roberto Alneri hablando por un burro. y yo con mi fusca voy a buscarme los chelitos ahora. Y cuando viene a ver, esos jóvenes ven que ese muchachito, que es un delincuente, que anda robando y atracando, el Estado lo agarró, lo saca de la calle, y ese muchachito ahorita es un profesional y puede dar charla, y los amiguitos que están en el barrio lo van a ver, ver si no es verdad, vamos a dejar esto. Yo no entiendo cómo es que nuestros políticos y nuestra sociedad quiere que nosotros salgamos. Hoy se lanzó el plan, eh, el plan de seguridad ciudadana. Ese es mejor ejemplo, señor presidente. Déjense que se fue a Cristo Rey, eh, Bulto y, y Vaina, lo, la misma checha, eso se ha hecho en todos los gobiernos. El jodido plan de, ciudad, de seguridad ciudadana y seguimos más inseguros. Y como se lo dije con el tema del COVID, eso no va a funcionar así. Es un bulto, de que plan no, no, no. Eso va con acciones. Señor presidente, es agarrando a sus jóvenes que están metidos en la delincuencia, es agarrándolos, pero no castigándolos, sino dándole una segunda oportunidad y enseñándole y motivándole. Y ahí está esa señora, el mejor ejemplo. Mire, presidente. Yo sé que usted ve este programa. Y atención los lo, lo guaremates del presidente de la república. Arranquen ahora mismo a buscar a esa mujer. Llévensela al presidente. Agarren al muchacho que está preso. Llévenselo al presidente. Y comiencen el plan de seguridad social. Rehabilitando a ese joven. Y usted va a ver que va a funcionar más. Que, que, que siguiendo la policía matando a su muchacho. Yo se lo garantizo. Porque es que no queremos adaptarnos a la realidad que vive nuestra juventud, la juventud es la carne en la calle, la juventud es la, la mayoría de, de, de, de ciudadanos y ciudadanas de este país y del mundo, entonces tenemos que ir a ritmo de la juventud, tenemos, es como cuando uno tiene un hijo, tú tienes que entender el idioma del hijo, tú no puedes que el hijo entienda el idioma tuyo, porque el adulto es usted, el que tiene la experiencia de usted es un muchacho, una esposa que usted tiene que llevar, entrar a su mundo para entonces sacarlo y llevarlo al mundo que usted quiera, eso pasa con esos jóvenes de 15, 16 años. Esa juventud. Yo tengo más un niño adolescente. Y esos altibajos, hay que saberlo manejar. Y no cansarnos de repetir y de estar encima de ellos. Entonces, en el mejor momento, esa señora, ojalá llegue al Palacio Nacional y que ese, ese muchacho, el presidente lo agarre. Venga, vamos a hacer un programa de rehabilitación con usted, con este plan de, de seguridad ciudadana. Vamos a rehabilitar a los jóvenes que andan delinquiendo y vamos a darle oportunidad, vamos a darle empleo, vamos a darle preparación. Vamos a ver qué es lo que a usted le gusta, cantar, vamos a apoyarlo. ¿Qué es lo que a usted le gusta, eh, eh, eh, la tecnología? Vamos a ayudarlo. Tenga un sueldo. O sea, no, no es que les regalen, porque es otra vaina. El gobierno no está para regalar, es motivar. ¿Qué es lo que usted hace? Venga, y usted va a ver que ese jovencito, si se logra rehabilitar, va a sacar más de 50 jóvenes de las calles, se lo garantizo. Ahora, ese plan de seguridad ciudadana que se lanzó hoy, eso es más de lo mismo. Señores, vamos a darle buenas tardes a nuestra hermosa compañera, la periodista Raquel Ortega. Hoy un viernes con olor a lunes. Buenas tardes, Raquel. Sí, viernes con olor a lunes. Y no está hermosa, sí, con esas rosas. Sí. A través de la magia de la internet, www.telenor.com.de Aquí estamos, Bajo oh, la gracia de Dios, gracias por recibirnos en esta segunda hora del toque del mediodía. Sí, es muy doloroso y sobre todo eh, lo sé lo vivo, soy madre y sé lo que es pensar en lo que pueda ocurrirle a nuestros hijos. con tan solo pensar lo que le vaya a ocurrir, algo malo, algo negativo, entonces hay un dolor muy fuerte que es eh, imposible de describir, ver a esa madre llorando y pidiendo que por favor no lo suelten, que no lo suelten porque sabe que si lo sueltan, entonces es para matarlo porque es una práctica repetitiva en este país, lamentablemente, aquí no hay un sistema de justicia justo, de regenerar al delincuente cuando ya pagó también la culpa por el hecho en que fue apresado. Entonces, esas debilidades del sistema que tenemos, aunque hay esfuerzo, hay que reconocerlo, hay esfuerzo importante a través del sistema de reforma carcelaria, que muchos no reforman nada, pero bueno, hay esfuerzo, se valora el esfuerzo, pero tienen las autoridades mucho para, por hacer. Y, y es como tú dices, Roberto, no hay mejor forma de educar que con el ejemplo. Ese muchacho regenerado y su modo de acción entonces educa a toda la población de donde él se desenvuelve. ¿Es lo mismo, Raquel, la... que venga a mí a hablarme, prume burro, un corrupto político o un corrupto policía que me venga a hablar un delincuente que se ha rehabilitado? No es lo mismo, no nunca, es lo mismo ser, nunca, nunca lo será. Porque cuando tú vienes a hablar, yo te voy a escuchar, sí, pero yo voy a decir, ¿qué es lo que te está hablando? Si este es peor que yo, un corrupto de cuello blanco. Ahora, cuando viene un delincuente y me dice, vea, yo estaba en la calle, vea esta cicatriz, vea este balazo, vea, yo estuve preso. Hice esto, pero Y vea ahora, ahora, el, el, lo que el me Estado convertí. me dio una oportunidad y ahora yo tengo mi empresa, ahora yo gano bien, ahora yo vivo bien. Sí. Yo mismo, escúcheme que me ponga de ejemplo, yo me crié en un, un jodido barrio de los más peores de este pueblo, Rajo Echivo. Y la mayoría de mis amigos, el que no se fue para Nueva York a vender droga, el que no cayó preso está muerto. Y me pongo de ejemplo que me cuse, pero porque me fajé a estudiar. Claro. Yo bueno, busqué la oportunidad, pero no todo el mundo ve la oportunidad. Claro todo que todo sí, porque no sabemos cuál ha sido el escenario en que se ha desenvuelto ese muchacho, la vida que ha vivido, no, pero... es eh, no, un barrio. sí. Eh, la mamá quizá no ha tenido la forma y la educación ella misma quizá para darle a su propio hijo. Hay diferentes recursos que hay que buscar. Por ejemplo, si tenemos el Infotel, el Instituto de Formación Técnico Profesional, que capacita en diferentes quehaceres eh, eh, gratuitamente, de gratuitamente, y tiene el unidades móviles de No, mi hermano. Al contrario, crear más unidades móviles de las que tienen todo que, ¿tú el sabes país. Que y ahí se te educa no en técnicas, sí, sobre todo. No, no solo en no solo técnicas. Porque el infoté Info actúa siendo una institución pública como una institución privada. No te cobran un centavo pero, perdón, al, al pero estudiante. Claro sí. Yo pago Infote. No, no, las empresas claro. de ley, pero eso es de sí, ley. pero, pero eso, está bien, Eso pero, no lo creó Infote. Pero el Infote debería, pero espérate. El Infote debería de salir. El 1% de las empresas no, que tienen perdón, que aportar perdón, para la subsistencia. El Infote debería de ir a los barrios. Lo hace. Ese, ¿Dónde lo hace? Claro lo que sí si tiene muchísima comunidad. Lo, de, yo, dime pongo, en qué barrio de este pueblo está en Pongo ejemplo mi pueblo que conozco al dedillo la provincia Ajá. tiene unidades móviles, tiene como ocho unidades móviles, guaguas gigantescas donde dan cursos de peluquería, salones de belleza, costura, repostería. Un sinnúmero de cursos, electricidad. Lo que pasa es que no la buscan. ¿Quién la busca? La gente, o sea, lo, o sea ¿Pero no. Pero ¿qué solicita? es el problema? Es que el gobierno Pero no, están es, ahí. Que, es que el gobierno no puede trabajar como una institución privada. Ah, ven tú aquí donde mí. A la juventud que venga, que vayan a los teteos. Que cojan los domingos y los sábados donde están los teteos y pongan esas jodidas y damos de Info Es que TV. el infotel no es del gobierno. Asesora el gobierno en materia técnica. Claro, no es, es es depende del gobierno porque cobra a través del gobierno. Recibe apoyo, así como reciben las ONG. Por eso mismo. Todas las ONG. Debería, pero no todo es del gobierno. las ONG también son bultos. Son bultos la ONG. Lo que quiero decir es que las es que es que hay... instituciones, que el, el gobierno entienda que en esta época, en este siglo XXI que estamos viviendo, estamos 4 de junio, el gobierno debe de ir a la juventud. No, la juventud nunca va a ir al gobierno. Los hijos van donde los padres. Que obligatoriamente, obligatoriamente, tiene que ir donde los obligatoriamente o sea tiene que haber un juego de doble vía, indudablemente un juego Y yo lo que quiero significar es que hay diferentes recursos Lo que pasa es que a la gente también le gusta lo fácil y que todos se lo den Que le den la comida cocinada y si es posible que se la ayuden a masticar Y no debe ser así, no, debemos ens de enseñarles a gobierno. pescar no sí, pero darle el gobierno el tiene pescado. que buscar formas de cómo llegarle porque no hay está llegando. Esas son formas, lo que tú. pasa es que en todos los barrios hay juntas de vecinos, hay que actividad, el grupo deportiva hay diferentes líderes en los barrios, pues, hasta, que, hasta es, lo que... Es que, óyeme, la llevarlos a Jesucristo en la cruz, eh, Perdonó al ladrón. Sí, Porque, no, óyeme, el que está bien... Yo estoy de acuerdo con la regeneración, debe, debe mira, ser así. El que está bien, el que está estudiando, que está por buen camino, ok... Suéltalo ya, porque tú le enseñaste a pescar. Al que tú le enseñaste a pescar, suéltalo. Búscame al que no sabe pescar. Búscame a los delincuentes, a esos muchachos cuando le agarran preso. Infotel debería de a, a, a, a, estar metido en los cuarteles. ¿Y tú crees que no? Yo te pongo el ejemplo que conozco, por supuesto, el de mi provincia existe. ¿Tú sabes las clases que se le imparten en la Fortaleza Juana Núñez? No, ¿Quién es quien que se le imparte? Docentes del Infotel. Y vaya vamos a hacer un programa en vivo desde la fortaleza para que tú veas qué producen esos internos. Lo que pasa es que no en todo el país existen líderes que gestionen, que busquen y que quieran el desarrollo de esos. No provincia en la República Dominicana. No en todo. Entonces aquí no hay líderes. Ni líderes políticos, ni comunitarios, parece ni comunitario. no les interesa eso. Pero estoy bien geográficamente. ¿Cuántas provincias que tenemos? Tú bien sabes. Son 32. Como el distrito. Estamos hablando de una. Es, te estoy poniendo el ejemplo que conozco al de. Sí, pero es un ejemplo. Eso es menos de un 1%. Pero que lo existen en otros lugares. Entonces, el existir? gobierno, por ejemplo, ahora lanzó un plan de un plan de seguridad nacional para combatir la delincuencia. Ahí estaba la policía. Lo lanzan a cada rato. ¿Eh? ¿Dónde están las estrategias verdaderas de decir Infotv. Tú me vas a tener dice, que dice, tú a tener dice Chubasque, que Tú viste lo que dijo Chubasque eh, Del Interior y Policía Que eh, no había funcionado Antes el plan porque estaban Cada quien por sus lados Pero que ahora hay una, una concentración De todos los recursos e instituciones Juntas y que van a haber resultados Le estaba diciendo al presidente, el presidente usted verá Que ahora sí va a haber resultados Vamos a ver Chubo, te vamos a tomar la Chubasque, palabra mi eh, querido amigo Chubasque, vamos ¿Cómo a va a haber palabra? resultado? Decía, dice un científico que para tú obtener algo diferente Tiene que hacer Re algo diferente Resultado positivo debe hacer cosas diferentes Si o sea, tú no haces lo, lo mismo misma, correcto. Si tú haces lo mismo va a tener el mismo